La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año 2016 cumplió 50 años de vida. Estamos haciendo este cierre a partir de los festejos de, que realizaremos durante toda una semana. Semana que hemos identificado como Semana Internacional de las Ciencias Económicas porque vamos a contar con la presencia de docentes, investigadores y extensionistas de diversos lugares de, de, de Latinoamérica y también de, de España. En ese marco, la Semana Internacional tiene dos actividades eh, que se destacan dentro de las, de las distintas actividades. Una, una, una actividad tiene que ver con un curso de posgrado que refiere al desarrollo empresarial y la experiencia del Grupo Mondragón. La otra actividad puntual que tiene la semana se relaciona con eh, una jornada internacional de prácticas profesionales supervisadas en las ciencias económicas, que es una actividad académica novedosa para las ciencias económicas, al punto tal que la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER es la quinta facultad de la, dentro de las universidades eh, nacionales, que se anima a comenzar esta experiencia académica. Es una actividad que tiende a justamente a indagar respecto de las prácticas académicas actuales y ver cómo, a partir de la práctica profesional supervisada, se genera eh, una articulación eh, más natural de la academia con el mundo del trabajo. La propia Universidad de Mondragón es parte de uno de los mayores movimientos cooperativos a nivel internacional, que es el Grupo, el grupo Mondragón y que es eh, un grupo eh, multinacional, global y cooperativo que entendemos que es eh, representativo y la demostración de que hay distintas formas de hacer empresa, de que hay formas en las que lo que es la repercusión social y la subordinación del capital a una actividad empresarial que pueda ser eh, competitiva a nivel global, pues es una, es una viva eh, realidad ¿no? dentro de lo que es el Grupo Mondragón. Bueno, el Grupo Mondragón es eh, eh, incorpora eh, centenares de empresas dentro, eh, distribuidas en distintos sectores. Eh, el objetivo de lo que son las sesiones que se llevarán a cabo esta semana están en tratar de describir la realidad de lo que es la experiencia de Mondragón, en tratar de ver que hay distintas formas eh, posibles para generar eh, riqueza, empleo, distribución equitativa de, la, de los resultados de una, de una organización. Por una parte, pues bajo la lógica o la realidad de la, de la iniciativa Mondragón. Eso por una parte, ¿no? que sería el por qué y el cómo se pueden hacer distintas eh, realidades, se pueden llevar a cabo distintas realidades empresariales. Y por otra parte, y desde un punto de vista ya quizás más técnico de gestión, se tratará la lógica de cómo eh, generar e innovar en los modelos de negocio existentes dentro de las eh, empresas. ¿no?